Pero bueno, ya vamos a ver algo bueno. Vamos a ver algo chingón. Com. Eso me gusta a sí. mí. Con sí. Me gusta mí. Primero se come el. Uh. Mi mm. pa. Mm. Luego se come la. P <risa> mi pan, su, su, su. mi pan, mi pan, pa no platanazo. Sí, platanazo. <risa> <risa> yeah, platanazo. <risa> Eso me gusta a mí, la come tu hermana uh, también, yeah, tu platanazo, abuela. Yeah. Ella cuando estoy comiendo siempre me mira. Cuando yeah. la como bien rico, ella se desea todo <risa> lo que como yo porque soy tu uh, p mami. Uh, sí. Saborealo. Sí. desea mi p. Sí. Mi uh, pan. Sí, sí, sí. A ver, espérenme. Ay, güey. Es que se me alzó como calzón. Eh, la pijama. A ver. Déjenme. Me la bajo. Está? Oh. Oh, no me puedo sentar.